En este ejercicio vamos a encontrar todos los posibles equilibrios de Nash, tanto en estrategias puras como en estrategias mixtas. Para empezar con las estrategias puras, vamos a comparar los distintos pagos que un jugador obtendría en función de la estrategia seguida por otro. Así vamos a ver que si el jugador 2 sigue la estrategia X, lo mejor que puede hacer el jugador 1 es seguir la estrategia A, puesto que tendría un pago de 8, que es mejor que el 3 y el 2. Subrayamos, por tanto, ese 8. A continuación, veremos qué ocurriría si el jugador 2 eh, siguiese la estrategia Y. Es decir, cuál sería la estrategia óptima del jugador 1 si el jugador 2 sigue la estrategia Y. Para eso tenemos que comparar el 1, el 2 y el 0. Bien, 2 sería el pago que obtendría el jugador 1 siguiendo la estrategia B. En el caso de que el jugador número 2 siguiese la estrategia Y. 2 es mejor que 1 y que 0, por lo tanto lo subrayamos. Procedemos análogamente en el supuesto de que el jugador número 2 siguiese la estrategia Z. Comparamos los pagos que podría obtener el jugador número 1 en ese caso siguiendo las estrategias A, B y C. Como vemos en este caso hay un empate. Hay, tanto siguiendo la estrategia B como la C ganaría 1, mientras que siguiendo la estrategia A ganaría 0. Como no podemos distinguir entre uno y otro, subrayamos ambos. Bien, a continuación vamos a hacerlo eh, para el jugador número 2, ver qué sería lo óptimo que haría el jugador número 2 en función de lo que hiciera el jugador número 1. Así... Si el jugador número 1 siguiese la estrategia A, el jugador número 2 tendría que elegir entre seguir la estrategia X, Y o Z con unos pagos respectivos de 5, 4 y 7. Lógicamente, lo óptimo para el jugador 2, si el jugador 1 sigue la estrategia A, es seguir la estrategia Z, puesto que 7 es mayor que 5 y que 4. Lo subrayamos entonces. Procedemos análogamente para el caso de que el jugador número 1 siguiera la estrategia B. ¿Qué es lo óptimo para el jugador número 2? Pues tendrá que elegir entre el 1, el 3 y el 0. Y lógicamente el mejor pago es el 3, por lo tanto lo subrayamos. Finalmente, si el jugador 1 siguiera la estrategia C, tenemos que comparar 0, 0 y 1. Luego subrayaremos el 1. Vemos, por tanto, que eh, hay dos casillas, dos celdas, en las que están subrayados el pago de uno y del otro, de ambos jugadores. Son la combinación de estrategias B, Y y C, Z. Ambos serán, por tanto, equilibrios de Nash en estrategias puras, puesto que en esa, en esa combinación de estrategias nadie tiene incentivos individualmente para cambiar de estrategia. Obsérvese que Partiendo, por ejemplo, de la de BY, es decir, ese 2-3, si el jugador 1 cambiase de estrategia, se iría a ganar 1 o 0. Mientras que si el jugador 2 cambiase de estrategia, a partir de ese 2-3, se iría a ganar 1 o 0 igualmente, ¿no? con las estrategias X y Por lo tanto, no tiene nadie incentivos para variar de estrategia, es un equilibrio de Nash, y lo mismo pasa con el otro, con el CZ. Bien, esos dos son los equilibrios de NAS en estrategias puras, pero si queremos hallar en estrategias mixtas eh, tenemos, tendríamos que tener una matriz más pequeñita de 2x2 y sin embargo tenemos una matriz de 3x3. Claro, nosotros sabemos que todo equilibrio de Nash sobrevive a la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Podemos ver en este caso que la estrategia X estaría estrictamente dominada por una combinación lineal de Y y Z. Vamos a verlo a continuación. Con la estrategia Z obtendría un pago de 7, el jugador 2, y con la estrategia Y obtendría un pago de 4. Con una combinación lineal de estas dos, por ejemplo 0,5Y más 0,5Z, tendría un pago de 5,5, que es superior al pago que obtendría con la estrategia X. 5,5 es mayor que 5. Bien, combinando de nuevo Z e Y, con 0 y 3, 0,5 por 0 más 0,5 por 3 nos daría 1,5, que es mayor que el pago de 1 que obtenemos con la estrategia X. Y finalmente, combinando Z e Y, igual que hemos hecho anteriormente, 1 y 0 combinados, 0,5Z más 0,5Y nos daría 0,5. 0,5 por 1 más 0,5 por 0 es 0,5 que es mayor que 0 que tendríamos con la estrategia X. Por lo tanto, si el jugador 2 otorgase una probabilidad de 0,5 a seguir la estrategia Y y 0,5 a seguir la estrategia Z, obtendría un pago mayor que siguiendo la estrategia X en cualquier caso. Por lo tanto, esta estrategia X estaría estrictamente dominada por esa combinación de estrategias. La eliminamos. A continuación podemos ver que la estrategia A está estrictamente dominada por la estrategia B, puesto que 2 es mejor que 1 y 1 es mejor que 0. No habríamos podido eliminar la estrategia A previamente por la estrategia B debido a que 3 es peor que 8 pero una vez que hemos eliminado la estrategia X del jugador número 2, ya sí que sabemos que esa no se va a utilizar, por lo tanto, B es mayor que A. Eh, tachamos, por lo tanto, la, la A está estrictamente dominada por la B. Ahora nos ha quedado reducido el juego a una matriz de 2x2, de B y C para el jugador número 1 y eh, Y y Z para el jugador número 2. ¿Cuál es el motivo por el cual yo eliminé en primer lugar la X? Pues porque sabía que no podía eliminar ni la B, ni la C, ni la Y, ni la Z. ¿Por qué? Pues que todas ellas contienen algún equilibrio de Nash y nunca, podemos, nunca se elimina un equilibrio de Nash a través del proceso de eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Si un equilibrio de Nash es b BY, ni la estrategia B ni la Y van a poder ser eliminadas, y el otro era CZ, por pues ni la C ni la Z, por eso he probado con la X, ¿de acuerdo? En primer lugar, bueno, ha quedado reducido a una matriz de 2 por 2. Aquí la ponemos un poquito más grande para que lo veamos mejor. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a calcular los equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Por eso he puesto una probabilidad P de utilizar la estrategia B y 1 menos P de utilizar la estrategia C para el jugador 1 y una probabilidad de X, e de Q de utilizar la estrategia Y y una probabilidad de 1 menos Q de utilizar la estrategia Z para el jugador número 2. Podemos poner cuál sería el pago del jugador 1. El pago del jugador 1... Sería eso que tenemos ahí, toda esa, esa línea larga que tenemos ahí. ¿Cómo lo hemos obtenido? Pues de la siguiente manera. El jugador 1 obtendría el pago de 2. ¿Con qué probabilidad? Con la de que utilizase la estrategia B, él, y que el otro utilizase la estrategia Y. Es decir, con P y Q. Por lo tanto, obtendrá 2PQ. También tendrá el pago de 1. ¿Con qué probabilidad? Con la probabilidad P por 1 menos Q. Luego lo ponemos aquí abajo. Aquí abajo lo vemos. 1 por P por 1 menos Q. Obtendría igualmente un pago de 0 con la probabilidad 1 menos P por Q. Lo ponemos abajo, 0 por 1 menos p por q. Y finalmente obtendrá un pago de 1 con la probabilidad 1 menos p por 1 menos q. Ahí lo tenemos. Este es el pago del jugador 1. Si desarrollamos el vamos a ver que al desarrollar la expresión tenemos que es 2pq más 1 menos q. Eh, agregándolo. Bien, el pago que el jugador 1 va a obtener va a depender también de lo que haga el jugador 2. Recordad que estamos en teoría de juegos, es, son situaciones de interdependencia estratégica. Tu pago depende de lo que tú hagas y de lo que, de, de lo que haga el otro. Por lo tanto, aquí en este sumando de, del pago del jugador 1 vemos que depende tanto de lo que hace uno como de lo que hace el otro, ¿no? 2PQ. Claro, si eh, Q es 0, es decir, ¿qué significa que Q sea 0? Significa que el jugador número 2 no va a utilizar nunca la estrategia Y. Griega. Q es 0, luego 1 menos Q es 1, va a seguir siempre la estrategia Z. En ese caso, el jugador 1 es indiferente. ¿Por qué? Porque 2pq, si q es 0, pues da igual el valor que tú le des a la p, porque vas a multiplicarlo por 0. Da igual que p sea 0, 0,5, 0,8, 1, da igual porque lo vas a multiplicar por 0. Eh, en la matriz lo podemos ver. Si va a seguir siempre la estrategia z al jugador 2, o sea, si q es 0, en el supuesto de que q sea 0, el jugador 1 va a obtener un pago de 1 siempre. Ya sea que haga b... O ya sea que haga c, o 0,5 por b más 0,5 por c, va a tener siempre un pago de 1. 0,2 por b más 0,8 por c, va a tener un pago siempre de 1. Por eso, si q es igual a 0, p óptimo es indiferente. ¿eh? Pero es por lo que tenemos ahí, ese 2pq. Si q es 0, vas a multiplicar por 0, da igual el valor que le des a la p. vale Ahora bien, si q es mayor que 0... Tendremos otra situación, ¿verdad? Si Q es mayor que 0, como nosotros lo que queremos es maximizar el pago, buscamos el mayor pago posible, pues a, a la P le vamos a dar el valor 1. ¿sí? A la P le vamos a dar el valor 1. Porque así 2 por P por Q será lo, ma lo mayor posible. ¿vale? Bien. Vamos con, el pago, vamos con el pago del jugador 2. Es ese chorizo que tenemos ahí, esa expresión que te, larga que tenemos ahí, y que nos está diciendo que el jugador 2 va a tener un pago de 3. ¿Con qué probabilidad? P por Q. Va a obtener un, una, un pago de 0. ¿Con qué probabilidad? P por 1 menos Q. Porque se va a encontrar en, en la combinación de estrategia BZ, con la probabilidad P por 1 menos Q, va a obtener otro 0, como decía, va a tener otro 0, ¿con qué probabilidad? Con 1 menos P por Q, pues lo ponemos. Y finalmente se encontrará en la casilla CZ, en la combinación de estrategias CZ, ¿con qué probabilidad? Con 1 menos P por 1 menos Q, ¿y qué pago va a obtener? Va a obtener un pago de 1. Desarrollando esta expresión y, y agrupando los pagos, nos queda que el pago del jugador 2 será igual a 4pq menos q más 1 menos p. Aquí tenemos eh, 4pq menos q. Aquellos sumandos de, de, dentro del pago en los cuales tenemos la letra Q, que son los que eh, lo que realmente decide el jugador 2, ¿no? El jugador 2 decide quién es la Q. Luego vamos a sacar factor común a la Q en estos sumandos, de, de forma que el pago del jugador 2 quede expresado como Q, que multiplica a 4P menos 1, y luego más... Que lo que he puesto entre corchetes es algo que va a ocurrir y que no depende de la decisión que tome el jugador 2. Va, va a ganar 1 menos P adicionales que no dependen de lo que él haga, sino de lo que haga el jugador 1 estrictamente. ¿vale? Lo que nos interesa realmente es este, este primer. Lo que, el primer sumando, que es donde tenemos este paréntesis, ¿no? Donde hemos sacado factor común, de la Q. Y vemos que ese paréntesis, claro. Si P fuese un cuarto, ese paréntesis se, hace, se haría cero. Por lo tanto, el valor de Q da igual cuál fuese el valor de Q. Seríamos indiferentes ante él. Si P, eh, si P es un cuarto, Q óptimo es indiferente. Ahora bien, si P es menor de un cuarto, eso se va a hacer negativo. Luego el Q óptimo será cero. Y si P es mayor de un cuarto. El paréntesis será positivo, por lo tanto, q óptimo será igual a 1. Ahí lo tenemos. Esta sería la función de reacción o de mejor respuesta del jugador número 2. Bien, vamos a representarlas gráficamente. He puesto en esta pantalla, arriba, la función de reacción del jugador 1, si Q es igual a 0, P óptimo indiferente, y si Q mayor de 0, P óptimo 1. Y la del jugador número 2, que está en función del valor de la P, si P es un cuarto, menor de un cuarto o mayor de un cuarto. Y vamos a representar gráficamente esas dos funciones de reacción. En primer lugar, la del jugador X. Si Q es igual a 0, P óptimo indiferente. Es esto que acabo de marcar en rojo. Es, coincide con el eje de acisas entre el 0 y el 1. Porque eh, para todos esos valores, Q es 0 y P óptimo es indiferente. no da igual cualquier valor. Ahora bien, si Q es mayor que 0, P óptimo es 1. Es esta parte de aquí. Es esta línea vertical roja. ¿vale? Esta es la función de reacción del jugador 1 que nos indica cuál es el valor óptimo de la P en función de los distintos valores que pueda obtener la Q. Eso es una función de reacción. Vamos a poner la función de reacción del jugador número 2. Si P es un cuarto, Q óptimo es indiferente. Ese es el un cuarto. Y si P es un cuarto, da igual el valor de la... A. De la Q, luego es toda esta línea naranja. ¿vale? Bien, si P si P es menor de un cuarto, Q óptimo es 0. Ahí lo tenemos. Y finalmente, si P es mayor de un cuarto, Q óptimo 1. Bien, ahora podemos encontrar que existen puntos en los que la estrategia de un jugador en función de lo que haga el otro es óptima y viceversa. O sea, es óptima la, la estrategia de cada jugador en función de lo que haga el otro. Eso es un equilibrio de Nash, donde coincidan ambas gráficas. Y vemos que tenemos, si recordamos, eh, si recordamos el juego que teníamos, que era esta, esta matriz de 2x2, era la, a lo que había quedado reducida, Aquí tenemos el, un punto en el cual tocan ambas funciones, que es para P igual a 1 y Q igual a 1. P igual a 1 y Q igual a 1 sería BY, ¿verdad? Y este punto en el que P vale 0 y Q vale 0, que sería la combinación de estrategias C, Z. Todo equilibrio de Nash en estrategias puras ha de salirnos también en estrategias mixtas. Son estos dos que hemos encontrado aquí. Son puntos en los cuales coinciden ambas gráficas. ¿De acuerdo? Bien, pero vemos que también, o sea, esos son, esos son los equilibrios de Nash, estrategias puras, BY y CZ, que como decía, nos han de salir en el gráfico de las estrategias mixtas. Pero también hay muchos otros puntos en los cuales coinciden ambas gráficas. Son todos estos que están saliendo aquí. Aquí habría infinitas posibilidades, infinitos puntos entre el 0 y un cuarto del eje de abscisas, en los cuales ambas gráficas coinciden. Esos serían otros equilibrios de Nash en estrategias mixtas que saldrían. ¿Cómo los expresaríamos? Pues los equilibrios de Nash en estrategias mixtas tendríamos el BY, que es el punto de arriba a la derecha, el punto azul de arriba a la derecha, y luego todas esas combinaciones de... P por B más 1 menos P por C para el jugador número 1 y Z para el jugador número 2. Z es porque Q vale 0, ¿vale? Si Q vale 0 es Z para el jugador 2. Y es P por B más 1 menos P por C para el jugador 1. ¿En qué intervalo? En el intervalo comprendido entre 0 y 1 cuarto. Para todo P comprendido entre 0 y 1 cuarto, ambos inclusive. Esos serían los equilibrios de Nash que habría en estrategias mixtas, que incluirían los dos que habían estrategias puras y eh, infinitos equilibrios de Nash en estrategias mixtas adicionales.